hola soy carlos y bienvenidos a un nuevo video de tino Share en español en esta ocasión les traigo una manera para que puedan colocar su samsung o su dispositivo de android en el modo recuperación o en el modo recovery el modo recuperación o el modo recovery es esta pantalla que está apareciendo actualmente. ¿ok? Si no saben cómo acceder a este modo. Pues les voy a enseñar a hacerlo de una manera muy sencilla. Lo primero que tienen que tener en cuenta. Es que vamos a utilizar un software llamado Rayboot for Android. ¿ok? Este programa estará en la descripción del video. Para que puedan descargarlo, instalarlo, comprarlo. Y una vez que ustedes obtengan la licencia. Puedan utilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa como administrador. Bueno, chicos, ya una vez con el programa abierto y el dispositivo conectado a la computadora, aquí Rayboot debería detectar el dispositivo que hemos conectado. En este caso, yo tengo un Samsung Galaxy J7 Prime y aquí me detecta el Samsung. Samsung está conectado, por favor, seleccione una función. Seleccionar esta opción que dice un clic, e entrar en modo recovery. Le damos allí y aquí eh, dice que si tenemos un sistema operativo 4.2.2 o posterior hay que permitir el acceso ok cuando aparezca el mensaje entonces en este caso nosotros tenemos que irnos hasta nuestro samsung ok tenemos que tener el samsung desbloqueado y una vez que nosotros tengamos el samsung desbloqueado va a aparecer esta pantalla una vez que le hemos Dado en confirmar, permitir o aceptar, cerramos el diálogo y le volvemos a dar donde dice un clic, entrar en modo recovery Fíjense que aquí ya me está indicando entrando al modo recovery El dispositivo se va a reiniciar, ok, lo más probable es que se reinicie Aquí simplemente tenemos que esperar a que se reinicie Y una vez que se reinicie va a entrar en el modo recovery, ok, en el modo recuperación Fíjense que aquí me sale esta pantalla y ya después de colocar el dispositivo en el modo de recuperación, pues ya podemos hacer lo que nosotros deseemos. ¿okay? En este caso, pues la pantalla va a variar según el dispositivo que nosotros tengamos, pero lo importante es que eh, podamos acceder al modo de recuperación posteriormente, ¿okay? que es el menú de opciones, en donde pues vamos a hacer muchas cosas y de esta manera de una manera muy simple muy sencilla nosotros estamos accediendo al modo recovery de nuestro samsung o de nuestro dispositivo android solamente con un clic ya para salir del modo recovery le damos clic a esta opción que dice salir de modo recovery y aquí seleccionamos qué dispositivo tenemos si tenemos un huawei o un samsung por ejemplo y aquí nos indica lo que tenemos que hacer por ejemplo, ahí dice claramente, eh, seleccione la opción Reboot System Now mediante el botón de volumen y confirma con el botón de Power. Luego reinicie el dispositivo para acceder al mismo. O sea, aquí nosotros tenemos que usar los botones de volumen para desplazarnos con entre las opciones. ¿ok? Con volumen arriba y volumen abajo nos desplazamos. Y confirmamos con el botón de Power que lo tengo del lado derecho. Entonces aquí simplemente nos aseguramos de que estemos en la casilla Reboot System Now. Para posteriormente darle a esa opción con el botón de Power. ¿sí? Y automáticamente el dispositivo se reiniciará automáticamente. Ya solamente queda esperar a que se reinicie. Y de esta manera nosotros estaríamos entrando al Samsung Nuevamente Y ahí está Nuevamente en el dispositivo Así que nada, recuerden visitar la descripción del vídeo Y si les ha gustado este vídeo Apoyarme con su like, su me gusta Los invito a que se suscriban al canal Recuerden que yo soy Carlos del canal de Tinochere en Español Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto